Mi nombre es Andrea Curto Viñón, yo vivo en Iquique, soy guía de turismo bilingüe y trabajo hace 17 años en esto. Yo llegué de Santiago hace 20 años a vivir en Iquique. Como me enamoré de este territorio, me quise quedar acá y elegí como mi segunda profesión el ser guía de turismo. Bueno, la ciudad tiene un atractivo histórico que viene desde, desde las épocas ancestrales y también de la época del Salitre. También está la parte arquitectónica, que es muy bonita. Arqueológico a los alrededores. También tiene un poco la mezcla con el sol y playa. Entonces es una ciudad muy atractiva para muchas personas desde ese punto de vista. Lo que me gusta de Chile es que es completamente diferente to todos los países que he visto en El clima es un factor fundamental. Tenemos temperaturas muy agradables, nunca llueve. Nuestra temperatura mínima del invierno son 12 grados. To describe Chile uh, to my friends, I would say most unique combination between desert and beach. So you can do active things and relaxing things. Yo describiría Iquique como una ciudad pequeña, eh, cosmopolita, acogedora. también puedes venir a esta ciudad a disfrutar un poco quizás, de su gastronomía de sus lugares nocturnos puedes salir tarde en la noche te puedes bañar en esta época del año te puedes bañar en el mar a las once de la noche disfrúse el agua so, to be here in ikiki by the beach for me it's like a really good moment to just sit back think of all the things i've done in uh, the past few months and it's like a like final destination of my trip o sea, para mí lo mejor que me puede suceder es hacer un city tour, por ejemplo, o traer a alguien a mostrar la ciudad, o ir hacia, hacia el desierto. Para mí, trabajar con turistas extranjeros, eso es como mi pasión.